En estos días el ministro del interior manifestó que no va a abandonar su cargo para dedicarse a la campaña electoral. Es decir que continuará siendo ministro, continuará siendo el peor ministro de este gabinete, de este improvisado gobierno, el peor ministro evaluado por la gente y en el medio va a seguir haciendo campaña electoral. Cosa que el Frente Amplio no ha dejado de hacer. Es lamentable. Es lamentable cuando vemos que la inseguridad no cesa, cuando vemos que ya no hay lugar donde se pueda ir de manera tranquila a un restaurante, a una confitería, a una pizzería, a la feria o a la iglesia, como acaba de suceder en una misa en la iglesia del Cordón acá en Montevideo es lamentable que tengamos estos niveles de inseguridad que no se sepa cómo el gobierno va a atacar y es lamentable que el responsable de ese ministerio se dedique a hacer política y siga cobrando su sueldo como ministro realmente son cosas que nos impulsan y nos dan fuerza para seguir trabajando junto a ustedes de manera de que el año que viene, cuando haya que votar, votemos a Pedro presidente y cambiemos este gobierno por un gobierno que le dé seguridad, educación, salud, tranquilidad a todos los uruguayos. Hasta la próxima.